En el capítulo anterior, vimos cómo crear un controlador Restful y cómo funcionan todos sus métodos. Además, aprendimos a enrutear a través del método resource. Ahora, aprenderemos un poco más sobre las rutas en Laravel. Este archivo, llamado routes.php, nos permitirá configurar todas las rutas que vamos a usar en nuestra aplicación. Primero, vamos a fijarnos en la documentación de Laravel. Laravel nos indica la manera en la que se pueden rutear. En este caso nos indica dos maneras. Esta manera es la que viene por defecto en Routes cuando instalamos Laravel. Lo que hace es primero llamar a la clase Route, usar el método GET. Este método recibe dos parámetros. Uno es la ruta, que va a capturar y dos es la función anónima que se va a ejecutar. Cuando llamemos a la página de inicio se ejecutará esta función. Esta función lo que hace es retornar una vista llamada hello que se encuentra en la carpeta views dentro de la carpeta apps. Vemos que acá está la carpeta views y dentro de ella está el archivo hello que se va a ejecutar cuando vayamos a la página principal. En esta línea, que fue la que declaramos en el capítulo anterior permite también capturar el fragmento user, es decir cuando escribamos user en la url lo dirigirá hacia el controlador userController que habíamos creado. Otra manera de declarar una ruta es usar la otra alternativa del Laravel, en vez de escribir todo el código en ese mismo archivo. Podemos crear un controlador y a la vez crear ese método getIndex, por lo tanto vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar. Vamos a comentar esta línea para que no se anulen los métodos. Ya tenemos el controlador user creado. Ahora lo que vamos a hacer es guardarlo. Y en el userController vamos a agregar este método, el método getIndex, para que sea invocado. Vamos a copiar esto, lo pegamos y aquí lo que vamos a hacer es agregar get y escribimos en mayúscula index Vamos a modificar el mensaje que devuelve para ver si lo está llamando Ahora, guardamos Cuando yo escriba user en la url, en el navegador, Laravel Va a llamar a la clase userController y ejecutará el método getIndex. Esta a su vez retornará un mensaje que dice hola soy getIndex. Vamos a ir al navegador. Tengo mi server ejecutándose, el server local, correcto. Ahora localhost y escribo barra user. Y como vemos dice hola soy getIndex. Efectivamente lo que hace es ejecutar el método getIndex y devuelve el mensaje. Yo también podría escribir todo este código que acabamos de agregar en el método getIndex en este archivo. Es decir, podríamos copiar esto y pegarlo en la parte de abajo. Y aquí escribiríamos user. Y voy a copiar este mensaje. Y lo pegamos acá ahora voy a comentar esta línea lo que va a pasar es que va a capturar nuevamente el segmento user y va a ejecutar la función anónima y devolverá este mensaje hola soy get index así que si lo guardamos y vamos al navegador y actualizamos no pasa nada dado que ya se está ejecutando nuevamente esto para ver que si sí está funcionando vamos a modificar el mensaje Hola, soy GetIntel del Routes. Guardamos esto y vamos a actualizar el navegador y vemos cómo el mensaje va a cambiar. Y efectivamente lo que hace es ejecutar esta función anónima. Notarán que yo podría hacer esto con todas las rutas y con todos los métodos, pero esto nos daría un problema más adelante. Cuando la aplicación crezca será muy difícil de mantener. Para esto nos sirve usar controladores RedFull, lo cual en archivos separados podemos agregar todos los métodos que vamos a usar para esta clase, y así tener nuestro código más ordenado y limpio. Y así funcionan las rutas en Laravel.